Conor para tu drone sencillito esto que es esto el HubSan Sino Mini no tengo micrófono, mira que boludo bueno, espero que se esté escuchando bien tendría que ponerme el micrófono pero bueno el HubSan eh, Sino Mini SE me ha dejado loco, no les puedo decir lo que hice, pero ya se imaginan para hacerle pruebas a esto, si sí es cierto que el Mini 2 a mí me da una seguridad y una tranquilidad, estuve volando con el spar por ejemplo y me ponía los nervios, el Phantom de los nervios, y el Mini 2 ha traído, a pesar de que acá están con las historias y los cortes de libertad, eh, el Ocusín ha traído una tranquilidad al vuelo y el FCC, el que puede pasar los drones a FSC, que ya no voy a entrar en ese tema, tienen creo que 10 o 12 videos míos de cómo pasar diferentes modelos a FCC, sabrán de lo que hablo cuando tenés una conexión que no se corta, es lo que no entienden en este país que vos necesitas potencia de señal, no para mandar el dron a 17 kilómetros, que a nadie le interesa sino para tener tranquilidad en tu vuelo legal vos mañana te compras un vehículo, no voy a dar marcas, no? la velocidad máxima en España es de 120 kilómetros por hora esos vehículos que te estás comprando, vienen capados a 120 kilómetros por hora? O si un individuo quiere, va a 140, 180. Contestado, ¿por qué? Me capan los drones. En fin, ha sacado un sistema nuevo Hubsan. Y es increíble lo que volé hoy, mi primer vuelo con esta marca. No lo puedo creer. No puedo creer que no haya cortes de señal cuando llevo 10 años con cortes de señal en todo. En marca, en caros, en baratos, en blanca, en marcas conocidas, cortes de señal, cortes de señal, cortes de señal. A día de hoy, esto es lo mejor que he visto. No me termino de acostumbrar a la velocidad que tiene, ya meteré mano, como siempre, como con tu hermana. <coughs> ya meteré mano y veré las velocidades de, de los controles, de los sticks o de los joystick, como dicen, joystick es algo que tiene que ver con juegos, estos no son joystick, pero bueno. Eh, veré la velocidad para, para que sea un poquito más veloz, ¿no? Pero en general está bien, está súper bien, está a un precio buenísimo, lo vi en Amazon ayer o anteayer que se lo comenté a Leo, a 314 euros este dron el SE del Sino Mini, es un precio insuperable, no hay quien lo supere no se me corta la señal, no les puedo decir, les podría decir, estuve en Estados Unidos y lo puse a 500 metros y no se cortó la señal. Esto es formidable. A día de hoy, el, el husband, husband, o como le quieran decir, lo quieran pronunciar, si dicen Iceberg y Spiderman, no importa cómo carajo diga Hudson o Upsan, porque ya no tienen ni puta idea. Pero si dicen Spider-Man y Iceberg, bueno, que Esto es lo mejor que he volado. ¿Vale? Esto es lo mejor que he volado a día de hoy. Con todo mi dolor. Porque para mí esto es la bestia. Igualmente, estoy viendo el tema de imagen, que estoy grabando en 4K. Y no sé si esta cámara tiene la... Es una cámara Sony, ojo, eh, no es cualquier cosa. Pero no sé si esta cámara está dando los parámetros de esta. Por las dudas puse la misma micro SD. clan tienen mi video de micro SD. ¿Cuál deben utilizar con este tipo de drones? ¿O cuál es la más económica y estándar para utilizar? Y ya después lo que puedan gastar. Si se quieren comprar un SD de 100 euros, ahí ustedes. Saben que hay gente que tiene dinero y bueno pero están los dos con la misma tarjeta para que no vaya a haber cortes ni temas de tarjeta ni grabación de imagen en la tarjeta ni problemas pero con los dos a 4K a 30 FPS a, bueno, 29 con vale y si quieren ver bien lo que están grabando cuando tengan la imagen descargada en un, en un este lo descarga automáticamente al terminal el, el Sino si necesitan ver imágenes caché, lo que tienen que hacer es con todo encendido desde la aplicación y la galería y los que quieran descargar, lo descargan al teléfono. Hay mucha gente que no, no está con, con PC, con ordenadores y lo que hace es sus vuelos, gestionarlos, editarlos y subirlos desde el teléfono o el tablet. Entonces, ojo que este no se descargue automáticamente, desde la aplicación lo descargan ustedes. Y, y bueno, una vez que los tienen descargado, van a propiedades, entran allí y ven en cuánto han grabado su video. Les va a decir 3000 no sé cuánto pa, 2000 tata 60, 29 con tanto fps y los bits. Los dos andan en 100 y tienen una muy buena calidad, pero a veces cuando editamos o oh, los editores que tenemos no son eh, suficientemente potentes, este portátil que es viejo, por ejemplo, en 4K se peta. A pesar de que aquí hay 100 megas de conexión de internet, eh, no los lleva bien, no los gestiona. Entran a YouTube, ponen un video 4K y va como a saltitos. No es que el que lo subió, lo subió mal en cuestión de bits y en cuestión de FPS, sino que el portátil no, no es 4K y les pasa en un televisor, les pasa en un teléfono, o sea, no se crean que todos van a poder ver en alta calidad, porque si su terminal y donde están viendo no tiene la capacidad de gestionar esas altas calidades, hagan lo que hagan, no lo van a poder hacer. Bueno, nada, sorprendido, loco con esto. Y lo que estoy diciendo del terminal, voy a subir este video directamente al terminal ahora, porque me tiene enloquecido. Es increíble. Me subí un castillo que les podría poner el video, pero ya lo tengo que editar, bueno, voy a guardar ese video, lo voy a editar con la micro SD de este, y les voy a mostrar el vuelo en, en fin, en una zona. Waldo, <risa> <risa> Esto está, <coughs> esto está virgen. Si me vas a empezar a dar vitamina C. ¿sí? no, me hinchó un poco porque me operaron, boludo. Claro, me operaron y no me podía mover, no podía hacer ejercicio, ahora me compré un elástico de esos de... Viste que todas estas mariquetas andan eh, esta. me compré un elástico, ahora le voy a dar un poco. Igual no estoy motivado porque sin la gata no, me motivaba, la peluquera me motivaba. Ahora estoy sin motivación. Connor para tu dron. Igual vuelve, vuelve, yo qué sé, viste que a veces la gente dice, no puedo ser tan, y vuelve. Yo la estoy esperando, no tengo apuro. bueno, tengo apuros. Send her my heart covered as a gift, and hope that you take it into her side.